Hola, buenas noches a todos los seguidores de Movimiento Civil. Hoy tenemos un programa más, como ya sabéis, con Carlos Regalado, eh, un chico gallego, un chico que viene a este programa por primera vez, ha sido invitado por mí, ya que la semana que viene, eh, la semana pasada, disculpa, él tuvo eh, la bueno la opción de, de entrevistarme a mí. Él estuvo conmigo, no fue la, la semana pasada, fue la anterior, Carlos, porque ya pues Creo que la fue la semana ¿no? pasada, el jueves, no, sí, la anterior, el jueves. La sí. anterior, fue la anterior, sí, sí, porque ya me pierdo con tantos días, me pierdo, sí. pero bueno, eh, con Carlos tuve una entrevista en Debates Abiertos, él me invitó a su canal, muchos de ustedes pudisteis verla y os agradezco la cantidad de comentarios que nos hicisteis porque Carlos se portó muy bien conmigo, fue una entrevista muy amena, muy cordial, me preguntó sobre mi vida personal, mi experiencia política y la verdad, Carlos, te agradezco que participes en el programa número 21 de Movimiento Civil, ya llevamos mucho y espero que eh, a vosotros, no, a Debates Abiertos y a ti especialmente, que podáis seguir con esa senda de entrevistas, de programas y hacerles saber a la ciudadanía lo que realmente ocurre en nuestro país. Así que nada, darte las gracias, Carlos, y preguntarte cómo estás, cómo, cómo te encuentras, cómo te va allí por Inglaterra. Pues muy bien, eh, ante todo gracias por invitarme tú también y, y bueno, y darme esta, esta oportunidad de, de presentarme ante tu público. Y, y nada, aquí en Inglaterra pues el tiempo está que sí que no, ya, ya tú lo conoces también un poquillo. Que, que bueno, que, que llevamos un par de semanitas lloviendo y nos ha dado ayer un poco de sol y hoy ahora parece que quiere salir otro poquillo más, pero, pero tiempo gallego, tiempo gallego. Uh -huh. Quisiera bueno recalcar aquí en el canal de Movimiento Civil que hoy teníamos previsto una entrevista grupal por la libertad política colectiva por la unión de la libertad política colectiva, pero no se ha producido porque el tiempo Carlos ha sido muy escaso, como sabe. Los correos los envía el viernes y como el fin de semana mucha gente se va a la playa o, o sí. bueno hace sus planes y demás, pues hemos tenido que posponerlo para la semana que viene. Pero decir a todos los espectadores de Movimiento Civil que este debate se va a producir. Eh, yo tengo el compromiso de hacerlo, como ya sabéis, y vamos a llevarlo a cabo. Así que, Carlos, darte las gracias. Eh, para los que no conozcáis a Carlos, quisiera presentarlo, como hago siempre, con todos los que intervienen en Movimiento Civil. Eh, Carlos eh, descubrió, por casualidad, la, la fotografía en el año 2005, cuando queriendo estudiar imagen audiovisual en la ciudad de La Coruña, no pudo entrar en el curso de ese año. Su única alternativa relacionada con la imagen era un ciclo de dos años de fotografía artística norense, su ciudad natal. No me ha dicho Carlos la edad que tiene. Carlos, ¿qué edad tiene? Eh... Yo, 36 ahora mismo. 36, Soy del 84. Sí. Bueno, aparentas menos, lo tengo que decir. ¿eh? Muchas gracias. Te pues, conservas muy bien. No sé si el clima británico ayuda en algo, pero tú haces hace lo, lo que puedes para, para conseguirlo, de verdad. Es que no, no aparecía en la reseña, por eso te tengo lo, tengo lo preguntar. Allí, Carlos descubrió su verdadera pasión, su ciudad natal, como ya he dicho, la fotografía. También estudió imagen audiovisual en la ciudad de La Coruña, paso uh -huh. seguido de terminar en Orense. Ha trabajado Carlos como ayudante de cámara en series televisivas de renombre en el panorama gallego, como Padre Casares y Matalobos, y en uh -huh. alguna que otra película. También trabajó como iluminador con el grupo de teatro Carpa Teatro, la llamada de la CVG para trabajar como montador de vídeo durante dos años supuso un punto y aparte en su historia con la fotografía. Uh -huh. Años más tarde, Carlos desarrolló junto a su compañera, socia y novia un experimento llamado Realidades Cero Foto. Un estudio de fotografía y poesía llamado eh, Fofoe o Popoe. También en Silleda. Sí, a ver, Popoe fue un, un, una especie de festival que hicimos allí. Realidades Cero es el estudio que, que regentamos allí durante tres años y pico hasta que hicimos venirnos ahí, UK y Popoe fue un festival que mezclaba poesía y fotografía pues de ahí lo de Popoe Yo soy un enamorado de la poesía, te lo tengo que decir ¿eh? Pues te invito a entrar en la página que, que también eh, llevo que se llama Realidad Poética que bueno es bebe de, de poesía contemporánea de autores contemporáneos españoles y yo creo que está muy bien muy muy interesante me alegro mucho carlos bueno voy a acabar ya de presentarte porque si no yo me lío con un tema y otro y al final nunca acabo Perfecto. ahora carlos eh, vive en manchester en inglaterra donde uh -huh. lucha por desarrollar su carrera fotográfica y videográfica a nivel internacional eh, te felicito por ello carlos también es poeta y dirige una web poética llamada Realidad Poética, que nos ha citado ahora mismo, donde publica poemas de muchos eh, poetas contemporáneos españoles. Ahora está embarcado en el proyecto Cuenta tu caso, al que él quería hacer referencia, web de noticias y opinión, con un canal de YouTube llamado Debates Abiertos, TV, donde yo tuve el gusto de participar, donde se tratan temas de actualidad. Fue también coordinador del MSRC, ¿verdad?, en Galicia, y también en UK, Hasta la Muerte, del maestro don Antonio García Trevijano. Así es. que, nada, Carlos, darte de verdad, miles de gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tus ideas en, en Movimiento Civil. Y la, preme, la primera pregunta que quería hacerte en el día de hoy es ¿cómo ves la situación política actual? ¿Cómo te ha afectado a ti, personalmente, en el UK? Eh, a ver, pues, yo estoy en UK por, por la situación política. Yo podría decir que, que soy... Es cierto, poca gente lo sabe, pero se podría, se podría decir que soy un, un exiliado fiscal porque, bueno, mmm, sin entrar en muchas vicisitudes, eh, por, el, por el estudio que regentábamos nos vimos envueltos, que, es decir, que yo estaba fuera, pero yo fui entrando hacia el final porque yo estaba en la televisión, entonces hubo mmm, bueno, una historia... Y, y nada, y nos vimos mmm, sin, sin, sin, sin prueba alguna con, con una denuncia de un inspector que se sacó de la manga miles de cosas eh, simplemente por ciertas promociones que estábamos haciendo en Facebook para iniciar esta actividad conjunta porque el, el estudio lo estaba regentando en principio eh, mi novia. Y, y a partir de ahí pues, pues, decidimos, mira, hasta luego España por ahora y ya se verá lo que, lo que se hace en el, en el futuro. Quiero decir que en ese sentido yo creo que no, soy, que no somos los únicos que nos hemos visto envueltos en una injusticia a este nivel y, y, y desde aquí me denuncia a, a, este, a, a, este, a este tipo de actos que provienen de, de, de inspectores que lo único que buscan, el inspector de Hacienda, que lo único que buscan es, es su prima, porque yo creo que, que tengo entendido que, que cuanto más consiguen, más reciben como como como una prima, ¿no? En su, Un, unos eh, bonus que se le llama, ¿no? Esa es la gente más. tributaria, por hacer mal el trabajo y por sangrar a los españoles reciben. Por sangrar a los españoles de... a los chavalillos que estaban iniciando su. Andadura. Por cierto, Carlos, ¿a qué edad te fuiste de España? Bueno. Yo me fui hace cuatro años, así con 32. ¿Cuatro años? Uh -huh. Muy joven, sí. Te fuiste de, de España. Sí. La verdad que es una pena porque mmm, aquí en Movimiento Civil ya hemos tenido varios emigrantes que han pasado por el Reunido Unido y todos nos cuentan esa experiencia, que en España no han tenido oportunidades suficientes como para desarrollar sus carreras y gente como tú, que muy, vale mucho la pena y que soy gente activa y con mucha iniciativa os tenéis que marchar y tenéis que hacer vuestra vida en otro sitio. Pero bueno, esa es la situación actual. Por Así cierto, es. quería hacerte una pregunta, Carlos. Dime. No solo hacerla, aunque sí se la hice a, a Rocío Cortés, a una seguidora del canal que participó la semana pasada con nosotros. Eh, ¿Cómo descubriste este canal de Movimiento Civil? Pues lo descubrí por, por, por Facebook, yo creo, por, por las redes. Un cierto día, pues te vi un vídeo y dije, joder, qué bien, qué bien. Alguien eh, moviéndose en este sentido. Y el nombre lo dice todo ya. Porque, pues, Movimiento Civil describe, describe a la perfección eh, lo que yo creo que buscas con tu canal. Que es eh, conseguir que la gente sienta que puede, ¿no? uh -huh. Exactamente. Sí, sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que la gente... Eh, se empodere, no que hay, venga un partido político de fuera, empodere a la gente para que, eh, para que el jefe del partido ¿no? eh, sí. acabe, acabe siendo el líder y acabe asumiendo el control completo, sino que él, son las personas las que se hacen protagonistas de este canal, porque ellos participan, como es tu caso hoy, y exponen su vida, sus experiencias, qué piensan sobre la política y por eso me alegra que gente como tú eh, vea estas iniciativas como, como positivas, ¿no? Y, y te agradezco, encantado, ¿no? Que, encantado que que, de que gente como tú, joven, iniciéis este tipo de, de andaduras dando la cara, como la das, y, y peleándote con, con quien la falta. Por que sí, veo. sí, alguna, alguna bronca me, me he llevado, te tengo que ser sincero, te lo tengo que reconocer, caso. Eh, por cierto, quería preguntarte ya por ti, por, por debates abiertos, la plataforma que yo descubrí también. Creo que uh -huh. es una plataforma, ¿no? No sois una asociación ni nada de eso. No, no, en principio somos un grupo de, de, de amigos, de compañeros que hemos pretendido o estamos pretendiendo eh, emitir programas donde se hable de lo que no se habla. Es decir, de lo que no se habla en ningún canal mayoritario, en un, en un canal, ya sea la uno, ya sea la sexta, eh, no se tratan los temas... Con, con la veracidad que nosotros los tratamos, eso lo tenemos claro, pero lógicamente sabemos el porqué. Porque no, esos canales no. pues están, están pagados por quien está pagado por el Estado. No pueden, no, no. No pueden morder la mano, la mano de su dueño. Por cierto, a todos los seguidores del movimiento civil, ir sumándose, empezar comenzar a hacerle preguntas a Carlos, porque al final vamos a habilitar un espacio para que él pueda responder a todas ellas. Y me parece un chico muy interesante porque está peleando por la libertad política colectiva, son gente muy joven y son ellos los que van a sacar el, pa el país adelante. Así que, por favor, estar activos hoy, que hoy es un gran día, con calor regalado y, y estar muy pendientes, de verdad. Por cierto, eh, Carlos, explícanos un poco más sobre Debates Abiertos, por qué ese nombre, cuándo fundaste Debates Abiertos y qué Madre. objetivos tienen. A ver, eh, Debates Abiertos, lo mismo que cuenta tu caso, que lo podéis ver también junto a mi nombre. Cuenta tu caso, es... es como el, es, es el medio, es, decir, es, un, es un medio de actualidad, es decir, donde procuramos tratar las noticias de actualidad con, con el criterio eh, que nosotros manejamos y Debates Abiertos es el canal de televisión eh, unificado con Cuenta tu caso, porque han surgido separadamente, pero los hemos acabado unificando porque creemos que es la, la mejor opción para tam, en parte para no cargarnos de trabajo excesivamente porque también somos un grupo eh, manejable, es decir, como nos gusta manejar las cosas, pues somos un grupo de 7, 8. ¿no? Eh, debates abiertos, lo, lo, lo que pretendes es lo que, es decir, ¿cómo nació? Pues nació, a ver, eh, esto todo vino mmm, entrando ya en detalles, un poco en detalles, vino de... Del, de, de la separación del MCRC, me imagino que la gente conoce lo que es el MCRC, el Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trivijano. pues a la muerte de don Antonio hubo ciertos problemas y, y hubo una parte que se ha quedado, que pues eh, hicieron un trabajo, como quien dice, de purga, ¿no?, y, e iniciaron pues, un ataque frontal contra otro, otros miembros que, que había en el MCRC, eh, tachándolos de, de ideologistas, de, de querer meter ideología en el MCRC, cuando en verdad la ideología se estaba creando a, a partir de ellos, ¿no? porque han ideologizado el sí. MCRC convirtiendo lo que no era ideología, en una ideología y algo... ¿Qué ocurrió, Carlos, para que los espectadores puedan entenderlo después de la muerte de Trevijano, inmediatamente después, ¿verdad? Sí, eso fue... anduvo por ahí. Es decir, entonces, había un grupo de WhatsApp que se llamaba Estado y Nación, en el cual, pues, se dieron tales trifulcas que eh, un grupo, yo entre ellos decidimos eh, crear un grupo análogo, porque en ese grupo se llama Estado-Nación porque debatíamos sobre cosas, sobre qué era Estado, qué es Nación, que, es decir, para, para entender nosotros y tener bien claro eh, la separación entre Estado y Nación. Entonces, eh, de este grupo que creamos nuevo le llamamos Debates Abiertos. ¿Eh? Y, y le llamamos Debates ahora, ¿no? Abiertos para eso mismo, para que se pudiera hablar de cualquier cosa sin que te viniera nadie a decir tú eres tal cosa, a poner la etiqueta de tal o de cual, ¿no? Y, y ahí pues, pasó el tiempo hasta que hace unos meses, pues, bueno, el, el, canal, el canal de Debates Abiertos nació después que Cuenta tu caso, pero ya todo era como un bullicio que teníamos todos yo, en la cabeza. Yo creo que es te el día que se sí. creó. ¿No fue, el ¿No fue el 19 de mayo el día que se creó Debates Abiertos? Sí, es, es muy actual el, el canal, es muy, es muy reciente. Fue el, uh -huh. Creo que exactamente estás en lo cierto. Creo que sí, ese fue el bueno. mismo día que yo me fui de UK para España, de hecho lo recuerdo por eso si no, y pues por eso lo tengo en la, en la cabeza. Por cierto, dale las gracias a María Luisa Cortés, que es una seguidora incondicional de este canal, que me ha escrito un mensaje hace unos minutos diciéndome que para su cuñada le parezco un chico muy guapo. Decirle, María Luisa, que no, que su cuñada no está en lo cierto. Yo soy un chico normal y corriente, así que tiras si su que baje, que baje un poco las revoluciones. <risa> así que, bueno, eh, quisiera preguntarte... <risa> te pone rojo hasta tú, imagínate, ¿no? <risa> bueno, Carlos, te iba a preguntar, ¿qué objetivos persiguen con debates abiertos ustedes? Pues, debates abiertos es, es un medio, ¿vale? Es, es un medio, eh, nuestro fin último es alcanzar la libertad política colectiva para España. Y este, este canal, como cuenta tu caso, pues son medios que nosotros utilizamos para emprender el camino de, de, la, de, de la difusión correcta de las ideas para la libertad política colectiva. Y, y, y ser un, un, un elemento más dentro de lo que ya se está generando, ¿no? que hay muchos actores ya, y muy potentes, y muy importantes, Rubén Gisbert, Demos... Eh, el MCRC se podría nombrar también porque al final el MCRC es Don Antonio, es decir, el, el, todo el que llega nuevo al MCRC llega por Don Antonio, aunque luego ahí se puede encontrar cierta, cierto, por así decirlo, cierta caverna mediática ¿no? que, que solo quiere para sí misma el, el, el control del, de las ideas de la libertad política. Pero se puede decir MCRC porque pues, la historia lo marca como tal. Y luego muchos más que se han ido eh, cayendo, por así decirlo, de la burra, como puede ser Spiriman, que es un olé un para él y un aplauso perpetuo por su labor. Y, y otros tantos más, que es que si no, realmente muchos están llegando. Muchos están llegando por propia inercia a, a estas ideas porque es que en verdad son las ideas que, que, que pueden fundamentar eh, una, un, una, una, una, una España sana y libre. Ya está. Ajá, ajá, ajá. Entiendo perfectamente. Bueno, da las gracias a la gente que ya está comenzando aquí a comentar el movimiento civil. Quisiera ajá. hacerte una pregunta como gallego que eres. Ayer se celebraron, como bien sabes, las elecciones en tu región, en tu comunidad. ¿Qué piensas del resultado? ¿Puedes hacer un análisis para los espectadores de Movimiento Civil? A ver, el resultado, por pues más o menos lo, lo, lo esperable. Es decir, el PP se mantiene. pues Como ya un poco hemos hablado tú y yo, es decir, pues el partido que está, que, que está eh, en el gobierno y que no comete excesivos errores... Ex ex ex ex ex ex tiene la capacidad de crear la red de clientelar ¿no? y eso pues, sí. le, le, le asegura una, una fuente de votos que le, que, que le mantiene el poder y ya vemos que es el cuarto, el cuarto mandato que va a tener Fijo en Galicia. Y el resto, pues, Podemos caído, Vox no ha llegado, eh, ¿quién más? Eh, en Marea desintegrados y parece que el voto ese pues ha ido nuevamente con el BNG y el PSOE, pues más o menos, ha conseguido los, los resultados que, que venía consiguiendo. Es decir, también no ha no llegado. Entonces, es el PP el que, el que rige por ahora en Galicia. Y bueno, inventar la, la, la alta abstención, que mmm, no, no lo he leído de, de, de Galicia, pero leía del País Vasco, de no sé qué periódico, que hablaban que no sé si la lluvia había influido en la abstención, la lluvia en el País Vasco, es decir, es, es, es un poco gracioso, ¿no? Cuanto menos. Uh -huh. que, que a los vascos les influya la, la lluvia para no ir a votar. Sí, pues sí, en Galicia sí. me imagino que se podría decir lo mismo. Es decir, pues la gente sigue una tendencia de... de, de, de, de, de darse cuenta de que votar eh, no, no arregla nada. Y, y bueno, y seguro, seguro que el COVID y el miedo... Y, Toda esta histeria que se está creando o que se ha creado, pues seguro que ha influido también en que, en que la abstención haya sido alta, porque creo que ha sido más de un 40%. Sí, en País Vasco creo que ha habido un 51% de participación mm. y ha habido un 49% de abstención, cosa que me parece muy curiosa. Y sinceramente, Carlos, te quería recalcar algo. En el caso de País Vasco me parece muy curioso porque es una región tradicionalmente, ha sido muy rica, es muy desarrollada, está muy desarrollada, solamente hay que darse una vuelta por Bilbao, ver el museo, el Guggenheim, ver el metro de Bilbao, ver las infraestructuras que tienen. Y aún así ellos eh, están poniendo en duda este sistema, ¿no? Han decidido no acudir a votar muchas personas y yo no sé si el factor de la lluvia o no. Pero yo creo que existe también un factor de corrupción muy importante por parte del PNV y me alegra de que en País Vasco esta región, que son gente muy, muy de aupa, muy luchadora, muy, muy del norte. Muy fuerte. Eh, hayan fuerte. Muy fuerte, exactamente. No como los andaluces, ¿no? Que somos... No, no los andaluces también, ¿eh? también soy fuerte. ¿eh? Porque yo he trabajado con gente andaluza y, y vamos, me, me comían, ¿eh? comían a mí. Bueno, las tapas la tapa no las comemos de todas formas, ¿eh? Eso es te lo digo. Pero, pero bueno, ya te digo, me parece una. Eh, un, ¿Cómo te diría? Me parece una buena noticia que la abstención haya sido tan alta porque nos da esperanza a todos los que estamos luchando por la libertad colectiva. Antes claro. mencionabas a Rubén Gisbert, mencionabas a Spiriman, mencionabas a, a muchas personas y, y yo hoy quisiera recordar también a, a Isabel Blasco. Isabel Blasco, por supuesto. Ella ha creado una página web ¿no? por supuesto exactamente la plata junta y creo que ha sido ha llevado una labor bueno, perdóname isabel por, por, por olvidarme, <risa> se me está olvidando bueno ya estoy yo para acordarme de ella ella, <risa> ella lo sabe eh, de hecho bueno eh, la verdad que no, no me gusta tampoco sacar a relucir no eh, todas las discusiones que hemos podido tener eh, de, debido a este tema, pero eh, me parece una idea absolutamente maravillosa por parte de ella, con, con una iniciativa y un interés por transformar su país, no todo el mundo tiene estas esta tan buenas iniciativas. Es y, idea y, maravillosa y necesaria, porque, y, porque, y necesaria, porque muchos, ¿no? muchos ya estamos en esa, en esa órbita también, o estábamos en esa órbita de, de llamar a esa unión, y ha venido ella con su fuerza a, a, a remover un poco a todo el mundo, y yo digo, ole tú, ole tú. Uh -huh. Yo ya se lo transmití a Rubén Gisbert, hombre, que me dolió. Me dolió que, que, que hiciera una serie de comentarios así, muy ofensivos hacia, hacia ella, por, por el tema de la iniciativa que había creado. Es verdad que Isabel no se encuentra en este momento ¿no? eh, con la capacidad de liderar eh, esta plata junta, pero lo ha puesto al servicio de todos. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar de ella. Esta idea, además, eh, se encuadra... no en, en, en un sentido muy práctico, porque la Plata Junta al final, antes de la transición, le sirvió no sirvió a Trevijano para generar una especie de debate colectivo entre todas las fuerzas, organizaciones que, que, que de alguna forma eh, está, eran contrarias al régimen franquista, algunas se aprovecharon luego, como hemos podido ver, pero la sí. idea era esa, era unir a todos en base a algo para construir una democracia. Y al final... Sí, además que no, además que yo, yo esta pregunta se la hice. Fue traicionado, ¿no? Y por eso quería explicar la claro. idea claro. de Isabel de recuperar. Esa, esa, esa idea fantástica de Trevijano me parece muy buena para honrar a Trevijano y también sirve para unir a todos los que estamos en esto por, de la, liber, por la libertad política sí, colectiva. Para, para mí, lo, lo más importante y lo más... Eh, es decir, la, la mejor manera que yo he visto y que ella lo, lo, lo ha explicado perfectamente, de vender esta plata junta 2.0, es, es, es como lo dijo, es decir, que, que es necesario que haya algo que le lleve a, a la sociedad a la sociedad española de hoy a saber por qué estamos donde estamos. Y, y que la plata junta pues representa eh, esa traición tanto a la nación ya no solo a don antonio sino a don antonio garcía trivijano sino a, a la nación española esa es la traición ¿no? donde se podía haber avanzado hacia un sistema con, con separación de poderes y representación porque todos estaban de acuerdo hasta el final pues eh, pues al final conseguimos lo que lo que tenemos hoy un, Una un partido gracias un sistema de partidos donde son los partidos los que están en todos lados. Pues sí, tal y como comenta aquí María Luisa, Isabel es muy grande, estoy de acuerdo, una sí, chica sí, sí. muy valiente por lo que ha hecho, ha recibido crítica, pero cuenta mm, con nuestro muchas. apoyo, cuenta con el apoyo de, de Movimiento Civil y así lo seguiremos transmitiendo ¿eh? Luego, en los próximos programas que, que hagamos donde se habla de esto y sobre todo en los debates que tendrán lugar a partir de la semana que viene, que los quería informar por la unión ¿eh? de la libertad política colectiva de todos los candidatos, de todos los líderes, de todos aquellos que están ejerciendo liderazgo. Líderes somos todos, pero el liderazgo siempre es necesario no y para que la gente escape del sofá, escape del sofá, se levante, entienda este sistema, cuáles son los fallos que tiene y podamos buscar una solución entre todos. Eh, bueno, te quería seguir preguntando, eh, Carlos, ¿cómo te defines tú eh, ideológicamente? ¿Votarías en las próximas elecciones o en cambio estarías por delegitimar no. el sistema optando por la abstención? Yo ya sé yo, la respuesta, ¿eh? pero eh, quisiera que la gente de Movimiento Cepil lo, lo, lo, lo supiera. A ver, yo, yo lo que hago ya desde hace un tiempo es romper mi papeleta, romper mi voto. Es decir, yo no voto sin democracia formal. Es decir, es que votar en España no vale, no, no, no, no vale lo, que, lo que la gente cree que vale. Es decir, sin representación del votante, es decir, sin, sin, sin, sin que tú puedas votar a ese diputado de distrito, de tu distrito, que es pagado por el distrito, que puede ser despedido por el distrito si no, si no lleva a cabo su, su mandato, eh, ¿de qué sirve votar? Si tú estás votando y refrendando una lista creada por un jefe de partido, por el jefazo de cada partido, que es el que sitúa a cada, a cada miembro en este caso, lo sitúa a dedo y, y esa gente, al final, es que no, no sería ni necesaria, porque cuando van al Parlamento van a votar lo que, lo que el jefe de partido dice, porque eso lo vemos, es decir, si uno levanta la mano, levantan toda la mano igual. Excepto a Rajoy, que se había equivocado y le había dado al, al, al, al, al voto. Ajá. Suelen atinar todos a lo, que, a lo que está rigiendo el que le toca ese papel. Ajá y en el caso del presidente igual, es decir, que sin... votando en las elecciones generales ya sabes que no hay separación de poderes, porque estás no. votando no. al presidente, es decir, a... supuestamente un parlamentarismo que no es que no tal el de España, porque ya sabemos cómo funciona, y es decir, son los jefes de partido los que escogen a los miembros del parlamento, para que sean los miembros del parlamento los que escojan al presidente, o sea que, ¿cómo se come eso? Por cierto, agradecer el comentario de Isabel Blasco, que nos dice en la Plata Junta solo quedó Trevijano, hay que aprender de la historia para no volver a repetir errores. Pues sí, eso lleva mucha razón y, y quería pues, dedicarle, aunque sea, aunque fuera en fin, unos minutos, a hablar sobre esto porque me parece muy valiente uh -huh. su iniciativa y creo que todos debemos de defenderla. Así pues que sí, pues. daré las gracias a, a Isabel. Por cierto, eh, Carlos, te quería seguir preguntando. ¿Cuál fue el momento exacto, Carlos, en el que te diste cuenta que en España eso de la democracia no existía? ¿Qué edad tenías? A ver... Eh, pues difícil pregunta, ¿verdad? Es difícil pregunta porque uno... A ver, yo... yo a mí me pasó que yo cuando, cuando empecé a conocer todo lo que se hablaba, todo lo que hablaba don Antonio, fue como, como encontrarme con, con, el que, con, con, con esa persona que explicaba lo que yo ya sabía, pero que no sabía explicar, ni sabía decir el por qué. Pero este señor de, de, tenía claro y decía, esto es, esto es por esto, es por él. Pues claro. Es decir, y eso, a ver, yo, yo, creo, yo creo que todos, todos en el fondo, todos sabemos, es decir, a no ser, una cosa es lo que, lo que puede defender alguien de, de, de puertas afuera, porque le interesa defender que a lo mejor en España hay democracia o tal, Pero pues todos sabemos que en España no hay democracia. Es decir, a, a no ser que estés muy ideologizado, si, si tú piensas un poco con raciocinio, sabes que no la hay. Es decir, sabes que, que algo no funciona bien. Otra cosa Entonces, es que... Es si, fantasia, si no recuerdas, Carlos, si no recuerdas exacto cuando te diste cuenta de que en España no había democracia, podrías decirme eh, a ver, eh, ¿Cuándo dejaste de votar? ¿Cuándo dejé de votar? Vale. Eh, eso. Esa es más fácil, esa pregunta. Es más ¿no? fácil. <risa> <esa> más fácil. <risa> yo creo que fue. Pues a lo mejor allá por el 2014, 2012, por esos años. No, no sabrías decir exactamente cuál. Pero sí, fue por ahí. Es decir. Ajá, pues no entiendo. Pues hace unos ocho años o por ahí. Yo no soy de hacer muchas promesas, porque yo creo que las promesas se les dejan siempre a los políticos, ¿no, Carlos? ¿Qué haríamos tú y yo si en España consiguiéramos la libertad política colectiva? Bueno, ¿qué harías tú? Yo, yo ya ahora te digo si quieres lo, lo que yo haría. ¿Qué haría yo? Yo, yo me volvería para España <risa> y, y, y procuraría trabajar de lo que me gusta. Es decir, o, o buscar trabajo. Si hubiera una situación económica adecuada, ¿qué haría yo? Pues disfrutar de ello. Es decir, yo no sería político, ni mucho menos. Esto que voy a decir ahora pues puede resultar un poco contradictorio. Carlos, yo personalmente me iría a Cuba, vamos a celebrarlo, aunque fuera solamente una semana. Aunque, aunque fuera irme a una dictadura, aunque fuera una semanita para disfrutar del logro. Sinceramente pues te lo digo. Pues yo me iría contigo también. Me iría también. Sí, sí, a Cuba sí. <risa> Genial. Entonces ya lo tenemos marcado. Yo, oh, yo, invito, yo invito y tú pagas, Carlos. ¿Qué te parece? Es la canción que decía, yo invito y tú pagas eh, y acaba y te corra patada. Disculpada que... por la ironía a todos los espectadores, pero vamos a intentar siempre llevar este ánimo entre, entre todas las personas que vienen a Movimiento Civil, porque creo que es la mejor forma, Carlos, de, de sentirnos en un buen ambiente claro. y, y de discutir las ideas. Que no sea todo, ¿no? Trevijano, libertad política no, colectiva, no, intelectualidades y... Sabes. Que, muy bien, que, que, que, que tiene que haber de esto también. Por, lo, por cierto, Carlos, eh, conociste a Trevijano, ¿no? Eh, tú fuiste Personada, coordinador personalmente, en la... Yo no, yo no he conocido a Trevijano. Ah, pues eres el único. Eres el único porque el único? cada vez que hablo con alguien... Yo, yo, me no, cuenta... yo no voy a pelear por, por, porque soy más amigo de Trevijano que a la Ahí <risa> no voy a entrar. Sí, porque bien, a mí. Bueno, yo, yo personalmente no lo conocí. Recibo muchas llamadas, ¿no? De, de gente que está en el MCRC o, o que se interesa por las ideas de la libertad y siempre me dicen, pues yo lo conocí, yo le llevé los folios, yo estaba mm. pendiente de llevarle el tipper cuando tenía que borrar alguna cosa. Siempre, <risa> siempre con la ¿Qué misma más, idea. Qué malo <risa> no, sí, pero me parece súper. Y con todo mi respeto a, a, a don Antonio Trevijano por, claro, por sí. su labor, pero. Pero en fin, creo que debemos de, de cada uno, ¿no? Eh, tomar uh -huh. acción por nosotros mismos, colaborar, unirnos y a partir de ahí, ¿no? Conseguir lo que queremos. Por eso y te sigue, quería preguntar. Sigue siendo eh, nosotros mismos, eso es lo más importante. Exacto, y te va, quería preguntar por la unión. Eh, ¿Qué crees que ocurre? ¿Por qué la gente mira tanto para sí y tampoco para otros a la hora de unirse, eh, asociarse, colaborar? Porque ese es el espíritu un poco, ¿no?, de, de la idea de Isabel, de la Plata Junta y de, y de Movimiento Civil y de debates abiertos. Eh, el sí. invitar a gente, en colaborar. ¿Por qué en, otros, en otras personas no existe ¿no? Ese, ese ánimo? ¿Por qué crees? A ver, eh, porque cada uno tiene su idea, ¿vale? Cada uno tiene su idea y, y dentro de eso, pues, hay gente que es más colaborativa y gente que cree que... Que, que lo que hay que hacer es, eh, es, re, es crear un, un, vector, un vector y que a, a través de ese vector pues haya gente que se una para darle fuerza. ¿vale? Es decir, yo no voy a decir aquí cuál es mejor porque no lo sé, porque creo que todo es necesario eh, para derribar a este régimen. Por eso que lo que no hay que hacer es entrar en disputas personales y a partir de ahí... Dejar que lleguen las cosas eh, a fuego lento, como diría como diría la cantante de las Canarias, a fuego lento tu mirada. Pues, Qué bonita esa canción, me encanta. ¿eh? Muy, muy bonita. Pues así. Así tiene que ser, es decir, con respeto. Y, y si alguien está con la cabeza muy muy centrada en algo, dejarle hacer. Y, y, y lo mismo digo con la gente que llegue nueva. Llegáis con fuerza con energía, queriendo eh, remover un poco y tal, hay que dejaros hacer, porque hasta ahora lo que se ha hecho ya, ya se sabe a dónde nos ha traído. Uh -huh. Así que lo, los que venís nuevos son los que más eh, probabilidad tenéis de generar un cambio que, que por lo menos mm, dirija esto hacia un lado quizá mejor, quizá peor, pero estancados no, no hacemos nada. No me motiven más de lo que estoy porque yo soy súper enérgico, súper pasional. Uh -huh. Y a, bueno, hay gente que pensaba que en Dos Hermanas, vamos, me podía haber comido hasta el alcalde. O sea, imagínate tú hasta el, punto, hasta el punto de, de, de eso, de, de energía que, al que yo llego. La gente piensa que soy muy tranquilo, pero yo me considero un chico de, de acción. A mí me gusta eso, de luchar ser. por lo que creo, tengo mis principios. Y soy muy rudo, ¿eh? soy muy recio, como dice mi apellido. O sea, todo lo que lo que yo creo lo defiendo. Y, y por eso te digo que sí, que, que está bien la energía. A mí me encanta, yo soy así. Pero debemos de colaborar y debemos entre todos unirnos. Porque me da mucha lástima de que me están llamando muchos chicos jóvenes que se quieren meter en esto. Y ellos me dicen, Juan, yo que quiero hacer lo mismo que tú hiciste. Quiero ir al pleno, machacar al alcalde, denunciar... Digo, sí, pero cuidado porque esta gente tiene muchas armas, sistemas muy fuerte, muy poderoso, y os pueden hundir en cualquier momento. Así que yo estos chicos lo que estoy intentando es eso, unirlo entre ellos para generar una, una alternativa seria, contundente y fuerte. Muy bien. Y, y, muy y eso bien. es lo que vamos a hacer. Una, Mirad, una, eh... alternativa, una alternativa civil. Civil. Civil. Exactamente. Porque eso es lo más importante. Que, es decir, que, que la gente tenga claro que sin sociedad civil, sin el contrapeso de una sociedad civil consciente, el régimen tiene el trabajo hecho. Tirada por lado, tirar para el otro, pero tiene el trabajo hecho. Uh -huh. Por cierto, eso te quería preguntar. Eh, yo lo hablaba con Rubén el otro día, ¿no? Es decir, nosotros somos gente que estamos de paso. ¿no? nosotros uh -huh. vamos a pelear por la libertad política colectiva, pero una vez que esto ya de alguna forma acabe o ya lo consigamos, nos vamos ya a desvincular de este movimiento, porque, como ya decía Trevijano, el MCRC... Estaba creado para una función, ¿eh? una función y, y así es como se hacía. Entonces, uh -huh. yo quiero que dejes claro tú también, Carlos, cuál es tu postura sobre esto, porque hay gente que no lo tiene, no lo tiene claro, no. Habla de que somos el nuevo Podemos, que queremos hacer un 15M, transformar el sistema para quedarnos luego nosotros. Explícanos un poco, no, a los espectadores de Movimiento Civil sobre sobre esta idea. A ver, es que quiero decir a, a, a partir a partir de de la de, de crear para España una democracia formal es decir, de, de establecer en España una democracia formal eh, luego ya cada cual haga lo que quiera es decir, si, se quiere, si, si, si quiere defender eh, ciertas ideas políticas creando un partido lo puede hacer o no, o si se quiere ir a Cuba como es tu caso, pues también solo una Pero semana solo no, pues una semanita solo. bueno pues yo me y, como, y, como, y como lo vas a pagar tú, Carlos, <risa> yo solamente te voy a invitar. Pues bueno, yo, yo, pongo ron. yo pongo el ron. Tú pones el ron. <risa> <risa> Genial. Bueno, yeah. eh, entonces, eso, que queda muy claro el tema de la libertad política colectiva, vamos a pelear por ella, pero ya a partir de que lo consigamos, nos desvinculamos y... Y que claro, cada uno con sus ideologías, sus es, pensamientos, sus convicciones... Es que una vez ¿no? establecida una vez establecida la, la democracia formal, eh, no, es decir, la, la gente no, no debería temer, porque lo, eso lo están viendo en, en, en los Estados Unidos, que bueno, también meter este tema es complicado, porque hay gente que ve de una manera los Estados Unidos, desde, desde un fondo material, pero yo siempre hablo desde un fondo estructural. Es decir, a nivel estructural, los Estados Unidos... Está resistiendo los embistes de, de, de lo que es el, el poder globalista socialdemócrata y, y, y está resistiendo, gracias en parte a esa estructura formal y también gracias en parte a, a, una, a una estructura material de la propia sociedad yankee americana que es individualista. Entonces no acepta el colectivismo como, como lo aceptamos en, en Europa. Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene miedo la gente? ¿De que, po que, de que podamos ser colectivistas? Pero si están, si están votando colectivismo siempre que están votando. Es decir, ¿qué miedo tienen? ¿Algo que ya tienen? Es decir, uh -huh, uh -huh. Es que esa, esa es un poco la, la, la cuestión que tienen que pensar. Es decir, si queremos mejorar tenemos que ir hacia algo nuevo. Uh -huh. Es decir, y, y, y, y, y si llegado el caso eh, se consigue lo mismo que tienes ahora pues no se habrán dado mucho lógicamente, pero que es que esa, esa cuestión en de, con la democracia formal es impensable, porque es que los poderes están separados. Uh -huh. Te entiendo. Bueno, llevamos, Carlos, casi 40 minutos del programa, no sé cómo te lo estás pasando, si te lo estás pasando bien. Muy ameno, eh, yo pensé que íbamos con 15. ¿Con 15 minutos? Esto va rapidísimo, además, yo no paro de hablar. Yo soy pesadísimo, ya me conocen en mi pueblo. O sea que. Eh, y, por fuera, cierto, y fuera de él. Y fuera de él también, a partir de ahora también. Bueno, Jesús Muñoz, Andrés Santander nos está dando la buena noche. Qué educados son la gente del Movimiento Civil. Dale la buena noche también a ellos porque ya son casi las 10. Vamos a acabar alrededor de esa hora, vamos a extendernos quizá una hora porque me está encantando esta entrevista contigo, darte la enhorabuena. Muy por gusto. ser tan sincero y tan honesto con, con todos los seguidores, que además van a ser seguidores tuyos también. Porque os animo a todos a que sigáis la cuenta de Cuenta Tu Caso y también debates abiertos en youtube suscribiros al canal seguir a, a carlos la, las entrevistas que realizan cuentatucaso.com cuenta puntocom cuenta punto y debates abiertos tv en youtube poner debates abiertos tv y ahí estamos uh -huh. aquí nos dice Jesús muñoz yo también llegué tarde no tenía activado la campanita aparte pensaba que era en youtube yo siempre le digo a la gente de youtube que se active la campanita ...para que puedan no. seguir luego los, los programas de, de Movimiento Civil... ...hacer lo mismo no, con no. debates abiertos... ...para que podáis ver siempre cuando podáis lo, los programas... ...por cierto, te hacen una pregunta... ...me parece muy interesante... ...no sé si la puedes ver aquí... ...es de Sergio Sánchez Martínez... ...te no. la hago para ti, ¿vale Carlos? Te dice... ...Carlos, hace unos días vi una entrevista que le hiciste a Isabel Blasco... ...en la cual mencionó el caso de Benizar, ...en el cual se produjo una abstención activa del 98%. Benizar para lo que no se, para lo que no lo sepáis, un pueblecito de Murcia. Ella decía que en un pueblo es más fácil conseguir un objetivo como ese. ¿Opinas lo mismo, sabiendo que la mayoría de la población supera los 50 años? Mm, a ver, eh, sí, siempre más fácil en ámbitos más pequeños. Eh, no entiendo exactamente a qué se refiere con que la, la, la población supere los 50 años. Dice que la mayoría de la población en este pueblo de Benizar supera eh, los 50 años. Vale, pero, pero ¿eso ¿qué, qué, qué puede influir en, en, en el grado de abstención? No sé, que la gente esté cansada de ir a votar, no, la verdad que no, eh, no encuentro la... Eh, no, la aquí, ¿por qué? porque a ver, Galicia es, es una, por, yo hablo por experiencia, es una comunidad tendiente a, a, a la vejez, ¿no? Y, y, y los abuelos van a votar encantados. Siempre, siempre. Sí, van sí, a sí. Votar encantados. O sea que, no, a, a las nueve de la mañana claro. están todos los abuelos metiendo es la papelita la en el sobre. Es como ir a la misa. Es, es como ir a la misa, exactamente. Sí, Son muy tradicionales los abuelitos. Claro. Eh, entonces, nada, la pregunta no se entiende muy bien. Eh, disculpa. Sí, no, eh, pero, pero sí, pero eh, estoy de acuerdo con lo, con lo que dice Isabel. Es decir, en ámbitos pequeños es más posible que se puedan dar estos, es decir, un, grado de, un nivel de, del 98%, porque se nota que lo han hecho a nivel comunidad, a nivel comunal, por así decirlo. Por cierto, José Manuel González Campos, dar las gracias también a Sergio Sánchez por su pregunta. José Manuel González Campos nos dice... ...hombre, la gente puede pensar eso por desconfianza... ...cuánta gente ha sido populista y ha querido entrar en el poder... ...pues la gente puede desconfiar. ...creo que se hace referencia a lo que hablábamos antes de Podemos... ...de que nos pueden comparar sí, pero, un poco a Yo le, yo a le Podemos. diría a José Manuel González... ...que nosotros no queremos entrar en el poder... ...es más, eh, lo que propunaba don Antonio García Trivijano ...era eh, deshacerse una vez conseguido el objetivo... Es decir, pero eso no es entrar en el poder. Eso es establecer es, decir, es establecer la libertad política para España. Eso no, eso no es entrar en el poder. Aunque, a, aunque el, el establecer esa libertad política eh, suponga, suponga un, un, un gran poder, o, o suponga re, eh, reunir un gran poder, pero sería un, un poder civil. Es decir, eso, no, eso es muy complicado... La libertad política colectiva no se puede conseguir a través del Estado. Es el Estado el que tiene el poder. O sea que habría que eh, unir a la gente, es decir, unir a la sociedad civil, para que sea un poder contrario. Es decir, que, que está en oposición al régimen, que es el poder duro, por así decirlo. Es el poder que tiene el ejército, el poder que tiene la policía, el poder que va a reprimir cuando llegue el momento. Pero, mmm, lógicamente... Mmm, Llegado el caso, pues tendrá que haber una sociedad civil fuerte, con fuerza Lo que ocurre, también. a ver, voy a intentar responderle a José Manuel. Nosotros no queremos ser partícipes de las reglas del juego existente. Es decir, Podemos participó en las mismas reglas del juego y por eso ha adquirido tanto poder, se han hecho con él y han engañado a la población. Nosotros no queremos participar. Es decir, nosotros de hecho pedimos que la gente no participe, no vote. Porque queremos que este sistema caiga directamente y a partir de ahí... Establecer una apertura, un periodo, un proceso de libertad constituyente y que la gente técnica, la gente teórica, la gente intelectual redacte una nueva constitución donde los españoles puedan votar y a partir de ahí ¿no? decidir qué futuro queremos, con ¿no? una representación de, de, de poder, una división de poder, una representación del pueblo y, y eso es lo que queremos, no, no queremos entrar en el, en el Estado ni vamos a crear un partido político, somos no. gente... Vamos, que de forma individual tenemos nuestros canales, estamos expendiendo las ideas de la libertad, pero llegará un momento que nos unamos todos para eh, pedir eso, eh, que este sistema caiga, ¿no? Y, y eso es lo que vamos a hacer y lo que llevamos ya haciendo algún tiempo. Entonces. Mm. Y, y, y yo, yo diría, eh, es decir, yo no voto, pero no, es decir, es que el, el tema es adquirir la conciencia del por qué no, del por qué no se vota. Es decir, eso, eso es lo más importante, porque una vez llega uno a esa comprensión. Eh, luego ya incluso uno, en demás ocasiones, podría, podría votar por estrategia a determinado partido que a lo mejor llega con fuerza e incluso puede influir a nivel, a nivel, a nivel de, de, de establishment, a nivel global, por, por ejemplo, Vox. Pues habrá, habrá habido gente que, siendo consciente de la realidad política española, pues ha votado a Vox porque ha visto que el país se va en una deriva en eh, una deriva totalitaria hacia el otro lado, hacia el lado de, de, de la izquierda, del de, PSOE y Podemos Unidos, que nos están llevando hacia un totalitarismo, mmm, por ahora hablando, pero bueno, es, decir, es un poco como que quieren establecer el estado de alarma como algo normal, ¿no? la, la nueva normalidad. Pues estados de alarma mmm, uh -huh. continuados con la excusa de rebrotes aquí, rebrotes allá, no sé qué, no sé cuánto, y mantenerse en el poder y mantener quisiera yo si me permite carlos en un segundo quiero responder a josé manuel gonzález Campos él dice sí sí te entiendo perfectamente yo estoy de vuestra parte lo digo por la gente que pueda pensar pues josé manuel yo te animo a que haya seguido o a que siga la lucha que yo he tenido en dos hermanas porque yo me he enfrentado al sistema he denunciado todo lo que podía denunciar supuestamente, según la plataforma Elecciones Transparentes, que Carlos tuvo el gusto de entrevistar ¿no? a la líder de esta plataforma, a nosotros nos han robado votos, yo he perdido votos. No, no, voto. No, no, la, no la entrevistado. No, no. No, ¿No la has entrevistado tú? No, la entrevista se la ha hecho eh, otra, la gente de, de Estado de Alarma, de, de un canal de Estado ah, de, de Alarma. Ah, de Estado de Alarma, disculpa Alarma. entonces, es que vi un enlace y pensaba que debates abiertos había entrevistado no, a esta de no no, no, no éramos nosotros. Está bueno, pero entrevista. bueno, Está la entrevista en estado de alarma y la gente la puede ver. Y lo que te decía, José Manuel, yo he perdido hasta amigos por meterme en esto. Yo me he enfrentado a todo un pueblo. ¿Crees que voy a repetir, voy a ser tonto para repetir el mismo error? Yo sé que el ser humano es el único animal que se tropieza 40.000 veces a la misma piedra. Pero yo te puedo asegurar que después de marcharme del país y después de haber visto lo que he visto en política, no voy a participar más de un sistema corrupto. Te lo digo sinceramente. Y si fallo en mi palabra, vamos, me puedes recordar hasta... Hasta el día que te mueras si quieres. Pero te lo digo con total, vamos, con convicción absoluta. Este sistema no funciona. Nos va a destruir por completo. Y creo que debemos de acabar con él. Creo que es la mejor solución que podemos que podemos tomar. Y si estamos unidos y estamos comprometidos con lo que hacemos, creo que todavía mejor. Mira, Aquí yo, es la, mi respuesta, José Manuel. ¿Qué te puedo dar? Yo, yo, yo puedo añadir que, que lo que tenemos que estar es preparados para cuando se caiga eh, para cuando se caiga el régimen, porque el régimen se va a caer. Es decir, el régimen ya no aguanta, ahora solo aguanta con, con, con el dinero que le llega de Europa, pero ya también hay voces europeas que quieren cortar ese grifo. Y, y, y cuando se corte ese grifo, ¿qué es, qué es España? España es, es, es un saco de deuda. No hay industria. El turismo ahora está echado a perder por el tema del COVID. Es decir, España está a las, a, a las puertas, a las puertas, de, de, de una debacle económica, ya de se verá cuando llega, porque las cosas siempre tienen tiempos y se puede alargar. Puede Europa decir, no nos interesa que se caiga España y tal, y seguir da, regalando el dinero como lo da, pero es que Europa tampoco es algo estable. Es decir, si se cae Europa, España sigue con ella y, y ahí ya veremos lo que sucede. Pero debemos estar conscientes y preparados la sociedad civil para cuando llegue ese momento. Yo creo que es lo, lo único que debemos hacer. No intentar tirarlos, sino estar preparados nosotros para cuando llegue y que haya una respuesta correcta, es decir, haya una propuesta correcta en ese sentido. Uh -huh. Pues nada, agradecerte mucho la respuesta, Carlos, a todas las preguntas que se te han ido haciendo, han sido algunas y mm. la verdad que le ha respondido muy bien. ¿eh? Eh, yo sé que este es uno de tus primeros directos, o el primero que haces, ¿no? Primero. Claro. Y, y se te ha visto muy suelto, te animo a que lo hagas para debates abiertos, que surja algún estamos, estamos directo y ello. lo puedas hacer. Yo disfruto mucho con la gente, mm. yo disfruto mucho con la gente y hoy quisiera mandar un saludo desde aquí de Movimiento Civil a Lorena, es una chica de dos hermanas con síndrome de Down, me ha visto enfrente del ayuntamiento, hoy he hecho un vídeo esta mañana, protestando por la corrupción existente desde hace mucho tiempo, y la chica me ha querido saludar, yo estaba haciendo el vídeo, y después se ha acercado a mí, me ha dado las gracias por la lucha, lleva desde hace dos años siguiéndome, y bueno, y, y le quisiera dar un beso porque sé que ahora mismo está en directo, es una seguidora de Movimiento Civil, y no sabía que yo me había dedicado a esto, ¿no? A, Ahora, a crear un canal de, de Facebook, de YouTube y, y a expandir las ideas de la libertad. Así que un beso para, para Lorena, que, que es una muy buena mujer. Muy buena mujer. Bueno. Eh, entonces, bueno, ya hemos llegado a los 51 minutos. Carlos, uh -huh. te quiero hacer ya una pregunta así un poquito... Eh, bueno, no sé si personal o no sé cómo la vas a ver, pero eh, tú eres mucho de pancakes, te gusta el té británico cuéntame un poco eh, ¿cómo lo llevas allí en el Reino Unido? es siempre una pregunta que le hago a, lo, a los inmigrantes. me gusta... ¿Cómo, ¿Cómo llevo el tema culinario? Sí, ¿cómo lleva el tema culinario tú? A ver, yo soy, soy fan de Fish and Chips ¿Ah, sí? Vamos, to, to, lo, lo que en Galicia sería el cocido pues nosotros los sábados nuestros Fish and Chips y, y, y bueno y... A ver el ¿Panque? ¿Te gusta por la mañana? Un panque así, juntándole un poco de nocilla A mí, a mí me gusta mucho la frutas Yo soy de tostadas, tostadas. Tú eres de tostadas, ah, ¿no? Ah. Mm. Uh -huh. Tostadita ¿Qué? Un poquito de aceite, a lo mejor Un poquito de azúcar o mantequilla y mermelada Parece así más andaluz todo. que yo ¿eh? Con la tostada <ríe> y el aceite, ¿verdad? Pues mira, a mí me encanta ¿eh? sí, porque pues porque sepa que estás invitado A Andalucía por si te quieres dar una vuelta en el futuro. A mí me encanta mucho la, la costa de, de Cádiz, me, yo soy sevillano también. Pero bueno, yo soy un enamorado de mi tierra, yo siempre lo digo aquí. Y de hecho mañana vamos a tener aquí a Margarita García, que es una luchadora contra la exclusión social de la mujer, contra los niños desfavorecidos eh, en la población de Fuente Vaquera. Una mujer, Carlos, que ha luchado muy fuerte también contra el sistema y que se ha encontrado con con muchos palos en la rueda. Le han puesto muchos palos en la rueda esta mujer y por eso quería traerla, porque se sentía muy mal, llevaba muy mucho tiempo de bajón y quería que ella participara también y se expresara aquí libremente con todos nosotros y contara su, su experiencia. Así que nada, Carlos, te quiero dejar con un minuto de oro final, que te despidas de bueno de la gente que nos ha visto, vale. de los amigos que tiene de tu familia, una dedicación a, a la gente a ver, que más estaba quiere. Estaba pensando que, que, que hemos hablado de mí como gallego, pero yo quiero decir que yo soy orensano, ¿vale? Yo soy de Orense, aterra de la chispa, que decimos. Aterra eh, de la bueno, chispa. Yo soy, un, yo soy como tú, un enamorado, un enamorado de mi tierra, la llevo allá donde voy y allá donde estoy, estoy encontrando siempre similitudes con lo que es el Orense que yo conozco y el Orense que yo amo. Así que este programa para ellos y un beso para, para mi familia. Eh, creo que me estarán viendo porque les he enviado, les he enviado el aviso. Y, y nada, y un, un placer estar contigo, Juan, nuevamente. Que sigamos así. Sí, sí. Si sigamos así, vamos a tener programa toda la semana, porque una semana me entrevistas tú, otra semana te entrevisto yo. Mira, un la tiempo, verdad que, tiempo, que está muy tiempo. bien. Eh, dale un saludo también a los gallegos. Yo soy Bello de apellido, ya te lo he dicho, mi segundo apellido. Hay gente sí, sí. maravillosa en Galicia, eh, gente... Tú lo has dicho, es decir, es, eh, es un sitio, es verdad, que, que hay mucha gente mayor, ¿verdad? Porque ha existido uh -huh. tradicionalmente también una inmigración similar a la andaluza, pero uh -huh. tenéis un espíritu los gallegos, sobre todo, os considero gente muy fiel, Carlos, uh -huh, eh, con los sí. amigos y os gusta pasar tiempo con ellos. Y me encanta cómo sois, de verdad, me encanta. Sin duda. Sí, no, yo, yo creo que para los gallegos... Eh, es decir, el tema de la fidelidad, de cu cuando nos tienes, nos tienes, y ya está. Pues aquí no tienes por... movimiento civil para lo que quieras y darte eso las gracias, este es el programa número 21 y bueno, desearte desearte lo mejor, que nos unamos todos y te espero en el debate por la, por la unión, por la libertad política colectiva, te espero pues que estés bien, en él. Encantado, Me encantado de, que... de sumar, encantado de sumar, siempre sumar, nunca restar. Siempre sumar, nunca restar. Ya hemos restado bastante. Exacto, te quedas en casa. Eh, bueno, pues nada, un saludo y muchas gracias, Carlos. Que Dios te bendiga, de verdad. Puede decir, y que viva España, españoles. Que viva España, hay que amar a España, hay que amar a la patria. Somos patriotas o no somos nada. Ya está. Genial, Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.